Buenas amigos y amigas Bienvenidos a y Game Channel Esta vez Estamos dentro del taller Y estamos haciendo unas cuantas cosas Malignas Lo primero que se me ha ocurrido pensar es ¿Se puede quitar estas barritas? De esta bombilla LED Y utilizar las LED Habrá que comprobarlo Entre tanto, vamos a arreglar un poco esto. El zarpado. Yo también estuve ahí. Tengo otro más antiguo, en verdad. Tengo otro más antiguo. Esto lo guardo como paño ¿sabes? Bueno. Voy a quitar algunas cosas. Esto sirve para que si se va la luz, tu ordenador no se vaya a tomar por culo media hora de autonomía con todo el mapa del mundo ahí toma ya perfecto pero bueno principal qué diablos hago con esto esto hay que guardarlo lo vayan a pinzar que estamos haciendo cosas malignas o incluso tóxicas antes de nada dos proyectos que llevo con la, en la mente llevan dentro de mi mente desde hace mucho tiempo uno, construir el Terminator T850 Así es como lo he apodado. Llevo ya a tiempo. Fijaos por dónde voy. Aquí tenemos un cráneo normal. Salvo porque no es humano. Bueno, pero al que le hemos hecho unas marcas que ya podréis identificar un poco. ¿eh? Se puede mover la quijada también. y por supuesto lo más importante es esto no que se le vaya la quijada evidentemente sino esto su gran cavidad y este boquete por supuesto que sirve para que para que podamos introducir dentro de este cráneo Dentro de este cráneo vamos a hacer unas cuantas cosas antes. Aquí tenemos otro. Y ya podéis entender un poco más a dónde va la cosa. Se trata de un Terminator en toda su grandiosidad, incluso por dentro. Es metálico, evidentemente. Bueno, y diréis... ¿Y qué es lo que le piensas poner a esto? Pues, ni más ni menos que esto Por supuesto desmontado, ya sabéis qué es y para el que no sepa lo que es esta es la Raspberry Pi 4 esta es la versión 4 me costará encontrar aquí tengo una tarjetita de he hecho para meterle juegos esta pincita que me gusta mucho porque es difícil cogerlas eh, quitarle aquí tiene por ejemplo, no sé si lo veis bien a ver si lo acerco aquí, pero tengo que poner la cámara aquí para que lo veáis bien tiene la tarjetita aquí entonces así yo la quito así ponerla es mucho más fácil ahí tengo un poquito de alcoholizado alcohol propílico sí, sí, tengo por ahí un poquito de alcohol de todas manera no hace mucho bueno ya casi tenemos nuestro terminator solamente le hace falta que sigamos tallando como hemos visto antes que sigamos tallando las caveras según las marcas que yo he ido colocando por ejemplo aquí toca toca tocar la sierra bueno, y el último proyecto, porque aquí tengo un par de cositas que bueno, a ver, esto para que os, entere, para que os deis cuenta de también un poquito cómo va a ir la cosa. La placa que hemos visto va dentro, dentro de la placa hay unos pines, no sé si os he mostrado antes, Estos pines con los que alimentaré dos diodos rojos que serán los ojos. Con resina epoxi haré el contorno del ojo, lo que es el huevo, como en dos partes para poder unirlas. Y que pase el, el, la bombillita y el cable. Por, por eso que luego lo pintaré evidentemente también de un color plateado ¿no? esto lo acompañará un pequeño teclado que he encontrado en Wish, en Aliexpress y todas estas cosas que funciona muy bien va por un Bluetooth así que perfecto y luego ya para rematar el segundo proyecto que tengo en mente es arreglar mi vieja guitarra la primera guitarra que tuve que es esta, es una Fender Stratocaster bueno, perdón es una Fender. Es una Epiphone esto es una Gibson Epiphone a la que le he puesto, como veis pues le he quitado todo y le he añadido unas cuantas cositas y le pienso añadir otras cositas más pero la idea principal, la más cañera que le pienso hacer a esta guitarra, va a ser la resina epoxi. Es, para que os entendáis, hacer una X como si fueran rayos. ¿Vale? Hacer una X como si fueran rayos. tengo que tallar, aquí tengo que romper la madera y hacer un. imaginaos, mira con tanta miedo se puede hasta dibujar así, pues de esta manera dejando unos surcos haciendo una X de Xbox, pero la vamos a hacer de la siguiente manera yo tengo resina de Poffy y lo que hace la resina de poci es que se convierte prácticamente en metacrilato es un com, una combinación de dos componentes que se unen a tantos iguales Bueno, tampoco es tan complicado pero tampoco es tan fácil entonces eh, primero voy a hacer con ese poci y un poco de tinta verde Voy a hacer pequeñas piedrecitas que luego iré rompiendo cuando el se haya secado. Ahí tengo una luz ultravioleta que utilizaré. Entonces, y esto es que es muy cansado porque todo esto luego hay que soldarlo, hay que utilizar los aparatejos, en fin. Bueno, no, espérate que voy a meterlo esto aquí esto que hace sí, que mejor lo dejo aquí también y esto aquí bueno esto también un poquito para que veáis el, lo que tenemos aquí formado ¿no? fijaos un momento ¿no? da igual bueno, aquí tenéis está hecho una mierda todo esto lo vamos aquí a cerrar este foco me está dando un calor increíble en fin bueno pues ya sabéis cogemos y hacemos un tanto de resina de Pozi con color verde que eso va a venir muy bien para lo que habíamos enseñado antes ahora donde lo tengo, Dios mío, donde lo tengo donde lo tengo, donde lo tengo, ahí está para ponerle debajo luces LED que van a iluminar esas piedrecitas verdes en un surco que luego rellenaré también con resina de pero esta vez transparente, de modo que, pues, eh, se vean unas más que otras. Bien, vamos a ver. Eso como idea es genial. Lo que no me, lo que no me convence todavía mucho es este, este, este aparateco que compré en Aliexpress no me convence mucho por el, el, la calidad de los materiales es que parece cogido de guitarras eh, ya usadas de hecho fijaos la presencia vamos este es el conector para la guitarra eh, uno de los... yo todo esto bueno Hay que escucharlo primero. Hay que escucharlo primero. Bueno, amigos, pues os dejo. Y ahora tengo que hacer un vídeo. Y por supuesto con esto es con lo que voy poco a poco. El trabajo no se hace en un día, pero espero pronto poderos enseñar por lo menos una de ellas. Y que veáis cómo funciona esa estupenda retrocomputadora porque en verdad es un ordenador esto es un ordenador pequeño la Raspberry es un ordenador pequeño aunque tampoco le puedas pedir muchas prestaciones digamos sigue siendo un ordenador con unas capacidades que no son las de un ordenador grande o de torre por ejemplo un portátil que no tengáis en casa y que no sepáis qué hacer con él emulación con un simple pendrive buteáis el, el sistema hacéis que se cargue desde desde el pendrive donde tendréis ahí todo donde tendréis miles de juegos retros por supuesto y os quería enseñar ya por último eso lo digo para, para los que tengáis un, un ordenador de estos o sea, que ya le vais a dar el pasaporte, ¿no? Y tampoco os queréis gastar tampoco en hacer muchos adornos ni poner simplemente para el uso, ¿no? Bueno, una cosa que me gustaría recomendar es esto. ¿Qué es esto? Esto es un ¿qué voy a decir? Un Android. No. Esto es una placa madre de las madres, de todas las madres a raíz de ahí se puede hacer cualquier pequeño proyecto de robótica de eh, por ejemplo te puedes crear un NAS con unas cuantas Raspberry ayudado con esto esto te va a servir en este caso es de la marca bueno, de la marca el EGO, que son los que hacen este tipo De cosas que como digo. Pues tienen cosas muy interesantes. no Este es el open board digamos. Y este por ejemplo. Esto. Es para las tarjetas magnéticas. Que les recordáis. O lo tengo por aquí. Para crear tu propio teclado. Si quieres en una caja fuerte. Con todas sus cosas. Esto. Viene junto con su llaverito, a ver si puedo ahí, viene junto con su llaverito y aquí para entrar así que nos vemos en un siguiente vídeo que yo quiero recoger esto ya hace mucha calor aquí así que vamos a terminar este vídeo, hasta la próxima amigos